Muy bien, en este video vamos a hablar sobre cómo vamos a, podemos gestionar algunos archivos que tenemos en Sotero y pom, cómo también podemos descargar un complemento que nos va a facilitar muchísimo el trabajo con, este, con esos archivos. Bueno, como hemos mencionado anteriormente, también lo que podemos hacer en Sotero es que podemos adjuntar algunos archivos que nosotros encontramos en Internet o que nosotros ya tenemos en nuestra cuenta, ¿no? Pero antes de pasar a eso, podemos también revisar que podemos añadir otros attachments, podemos decir así, o adjuntar otros archivos que no son únicamente nada más de documentos. Por ejemplo, en este caso, vamos a hablar de las redes sociales en educación, en este artículo que encontré. Si nos damos clic aquí, vemos que tenemos todos los datos que habíamos trabajado antes, ¿no? Que platicamos en un, hace un video pasado. Pero también si yo le puedo dar clic aquí, voy a tener las notas, por ejemplo. Aquí yo puedo añadir notas que se van a adjuntar directamente a este documento, por ejemplo. Le doy clic aquí en añadir. Y entonces, por ejemplo, yo puedo escribir, necesito revisar más del autor, por ejemplo. Me gustó mucho este autor y necesito revisar más datos al respecto de él, ¿no? Y también puedo añadir otras cosas, pero bueno, lo principal pues justamente son, son notas. Entonces ya le doy clic aquí otra vez al, al documento. Y miren, aquí ya aparece como una flechita, entonces si yo doy clic, desaparece. Y si yo doy clic, aparece, ¿no? Entonces, y aquí yo puedo obviamente seguir editando mi nota. También lo que tenemos aquí son los tags, por ejemplo. Los tags son pequeñas frases o como indicadores que nos van a decir como más o menos de qué puede relacionarse este, este documento, ¿no? Por ejemplo, si yo doy clic aquí... Le doy, por ejemplo, si es educación, por ejemplo, le puedo poner educación. Y, por ejemplo, le puedo poner también primaria, por ejemplo, educación. Primaria, educación en redes, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya. Entonces yo, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando, por ejemplo, aquí en mi biblioteca principal, aquí me aparecen muchos, muchos tags que ya se pusieron automáticamente o que yo también puse, ¿no? en este caso por ejemplo si yo busco algo que tenga que ver con educación en redes aquí está y pum eso justamente es lo que había puesto hace rato no entonces también puedo poner no sé eh, internet por ejemplo y ya ver por ejemplo aquí tengo dos eh, también puedo poner no sé sobre eh, redes de información, y bueno aquí nada más tengo uno pero bueno justamente esto es lo que me permite es encontrar documentos más rápido seguimos con educación redes de educación y también aquí, por ejemplo, tengo es relacionado. Entonces, por ejemplo, sabemos que estamos trabajando con muchos archivos y muchos otros de esos archivos se conectan entre sí. Por ejemplo, se citan entre sí o tienen temas muy similares. Entonces, lo que yo puedo hacer es darle clic aquí en añadir y busco alguno que esté relacionado. Por ejemplo, no sé, este de prueba. Se me hace que está muy relacionado. Y le doy clic en ok. Entonces, por ejemplo, ya cada vez que yo abra o vea este, este archivo en sotero, me aparece aquí la versión de prueba, entonces quiere decir que, ah, ok, entonces este, este, este artículo, este libro, está relacionado con este, otro, este archivo, ¿no? Entonces, para cortarme un poquito. Ahora sí, pasando a la gestión de PDFs, como ya les había mencionado, podemos tener dos maneras de, de, de gestionar PDFs dentro de Sotero. La primera es justamente añadiendo un PDF y que una copia viva en Sotero, o si nosotros ya tenemos el archivo en nuestra computadora y solamente queremos vincularlo así que, eh, que tenga un acceso podemos decir de así también se puede o en este caso por ejemplo tenemos este de redes sociales a darle clic por ejemplo clic derecho sin este este documento no tiene un pdf pero si doy clic derecho le puedo dar aquí en find available pdf y sotero lo que va a hacer es va a procesar y va a buscar este documento bueno en este caso por ejemplo no lo encontró pero en dado caso que, por ejemplo, si sí lo encuentre, ya me lo va a añadir este, perfectamente. En este caso, como les digo, no lo encontró, pero en otros sí, a lo mejor sí lo puede encontrar. O en otros casos, por ejemplo, como en este, no va a aparecer que lo, que lo busque. Entonces hay que, eh, de, va a depender mucho del tipo de, de archivo que nosotros hayamos subido primero. Pero bueno, en este caso que tenemos el de la teoría de redes sociales, aquí sí lo tengo, por ejemplo, ya ven cuando lo guardé, eh, se me guardó también el PDF. Y este fue el que yo subí perfecto, este, directamente desde mi computadora, pero aquí se guardó como una copia. Si yo quisiera que se guardara como eh, nada más el vínculo, o sea que no se viviera una copia desde ahí, le damos clic derecho, seleccionamos primero el ítem, clic derecho y nos vamos a Add Attachment y aquí va a aparecer las dos opciones que les mencioné, ¿no? Add, attach stored Copy of File, o sea que una copia viva en Sotero y Attach Link to File, o sea que el archivo, como tal, se queda en mi computadora, pero este, yo nada más te de acceso directo. Por ejemplo, yo le voy a dar clic en este, attach link to file. Entonces, por ejemplo, yo sé que mi archivo vive aquí, en esta carpeta de descargas, entonces le voy a dar clic en open. Es muy importante también hacer la aclaración que de ser posible, eh, no, eh, sus archivos los pongan en una carpeta que sepan que no se va a cambiar, porque, por ejemplo, si le ponemos en esta de downloads, entonces si yo lo muevo, este vínculo se pierde, entonces Otero ya no va a encontrar, ya no va a saber dónde está, entonces, me, y luego me va a pedir que lo encuentre otra vez. Entonces, es muy importante que todos sus documentos estén en carpetas ya muy definidas, que, no pueden, que posiblemente no se muevan, entonces, para que ya Sotero no tenga problema de encontrar. Ahora, mencioné hace un momento que también tenemos algunos eh, plugins que nosotros podemos añadir a Sotero para mejorar como la gestión de nuestro Sotero. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo particularmente descargo una que se llama Sotfile. Sotfile es justamente ya un... El manejo avanzado justamente de PDFs para Sotero es, una, eh, es un plugin muy muy eh, interesante yo lo he usado al 1% yo creo pero nos permite hacer algo que a mí me gusta mucho que es justamente extraer anotaciones que nosotros hacemos de los PDFs, ¿no? entonces yo les recomiendo que se la descarguen, es muy buena para descargarlos aquí en el botón de download si están usando Firefox es, es, es diferente un poquito, entonces les dice aquí ya que den clic derecho y guardar como vínculo y aquí en la parte de Sotero, nos vamos aquí a, a Herramientas, nos aparece, por ejemplo, add -ons. Si damos clic en add aquí nos permite añadir muchas extensiones o meter alguna, o gestionar algunas que ya nosotros teníamos. ¿no? En este caso, por ejemplo, yo ya tengo una aquí que sea de Sotfile, pero, por ejemplo, ustedes pueden meter algunas otras, este, instalar aquí, por ejemplo, algunos conectores, etcétera, etcétera no Entonces, bueno, ¿qué nos permite hacer Sotfile? Aquí, por ejemplo, ya lo tengo instalado, Sotfile Preferences. Por ejemplo, en este caso, yo tengo que este archivo, al momento de abrirlo, ah, por ejemplo, aquí también si le doy clic me va a abrir el PDF, entonces yo lo puedo leer, yo lo puedo, por ejemplo, subrayar si yo quiero. Aquí quiero subrayar a los autores, por ejemplo. Eh, puedo poner, por ejemplo, si le doy clic, les voy a añadir un comentario. Por ejemplo, buscar a los autores. También puedo cambiar el color, si le doy clic derecho le puedo cambiar, por ejemplo, a un rojo o amarillo, etcétera, etcétera, ¿no? También puedo añadir no, algunas notas como post-its. Aquí añado una y escribo mi comentario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo ya tengo algunas anotaciones, algunos eh, subrayados que yo hice y los quiero eh, de cierta manera exportar, file nos permite hacer eso. Entonces, por ejemplo, me regreso aquí a la carpeta, le doy clic derecho al archivo que yo tengo aquí y le doy clic aquí en añadir nota de anotaciones en este caso selecciono el archivo que está subrayado, que en este caso es este y por ejemplo, aquí está entonces aquí ya tengo por ejemplo los subrayados, aquí están y también incluso las mismas notas por ejemplo que yo hice aquí aquí por ejemplo te puse que buscar a los autores y estos son los subrayados que yo hice entonces, por ejemplo, si yo ya estoy trabajando en, un, en, una, en mi tesis, en un, en un ensayo, por ejemplo, aquí yo ya tengo perfectamente una cita que yo puedo nada más copiar y pegar. Y ya. Entonces, yo les recomiendo, por ejemplo, que busquen esta, eh, este plugin de, de Sotfile. Es buenísimo. Eh, evidentemente tiene otras funciones que yo eh, he explorado muy, muy poquito, pero al menos aparte de extraer anotaciones en PDF, creo que es una, muy, una forma muy útil de gestionar nuestras citas y no, no hacernos vueltas con ellas, ¿no? Y aquí justamente van a vivir como una nota, aquí en Sotero. Entonces, si yo doy clic aquí, se esconde, pero si voy a dar clic aquí, se aparece y aparte nos registra cuándo fueron sacados. Entonces, por ejemplo, yo las hice a las 5.58 de la tarde, el 30 de septiembre. Entonces, bueno, esta fue una manera de cómo gestionar nuestros archivos y nuestras eh, referencias, específicamente hablando de notas, tags y artículos relacionados. Y en, la siguiente, en el siguiente video vamos a ver un poquito más sobre cómo citar y cómo funciona Word en, eh, Sotero perdón, en Word y documentos de Google. Muchas gracias. Los veo en el siguiente video.